los trabajadores y ahora ellos saben no pueden echarnos por esto entonces eh, y están haciendo muchas cosas para que nos vayamos nosotros solo y además eh, a la dirección había propuesto a la mesa dinero para los delegados para que vayamos para que vayamos de la empresa pero no, no le hemos querido, porque esa lucha, esa lucha no es una lucha por dinero o por algo no es para todos y para ampliar eh, para mejorar las condiciones poder... pues al volga es por eso tenemos la misma idea y seguiremos y lucharemos y lucharemos hasta el final estamos uh, así hola, hola.